La creación del hombre en la mitología griega tiene bastante parecido con la creación del hombre en la tradición cristiana en la tradición hebrea. La diferencia fundamental, que es lo que vamos a ver aquí y al mismo tiempo haremos una serie de comparaciones, es que en la versión griega el hombre nace por iniciativa de dos personajes que en definitiva son dioses, Prometeo y Epimeteo. Hay dos versiones, una versión, la versión de Platón, eh, en la versión de Platón únicamente intervienen Prometeo y Epimeteo y en cambio en la versión de Hesíodo interviene además Pandora la diferencia fundamental y la interrupción de Pandora es una, digamos, versión o una interpretación un poco más parecida todavía a la de la Biblia Prometeo es el sabio, Epimeteo el necio y Pandora la mujer que precisamente guiada por sus instinto, sobre todo por la curiosidad, será la que traído los mares al hombre. Se verá en este caso un parecido bastante similar al de la tradición hebrea. Bien, cuando lógicamente en toda la tradición occidental se intenta recuperar la mitología griega, no toda la tradición se puede recuperar exactamente porque entraría en conflicto con la tradición cristiana. Pero hay ciertos aspectos del mito griego que no tienen equivalente en la tradición cristiana y por tanto que no crean ese conflicto. Por ejemplo, precisamente Prometeo, para poder ayudar a los, a los hombres, robó el fuego divino, se lo robó a Zeus. Entonces, como en la tradición cristiana no existe este principio, esto no chocaba y como no chocaba, pues efectivamente los pintores ya de época renacentista y posterior tomaron este, este tema como parte de, su, de sus cuadros aquí tenemos por ejemplo la interpretación que hace Rubens se ve perfectamente cómo Prometeo baja del cielo, las nubes están arriba y con la mano lleva el fuego divino no es exactamente la tradición que cuenta Hesíodo, pero es la interpretación que hizo Rubens otro caso similar pero como se ve con una interpretación pictórica también distinta es la de Rivera y Rivera toma el mismo tema Epimeteo es el necio y es el que, el que permite que Pandora abra la caja y con la caja abra todos los males. Epimeteo tuvo una tradición relativamente mmm, escasa dentro de la plástica mmm, renacentista y posterior, pero en cambio Pandora fue un, una, un personaje particularmente atractivo. Aquí tenemos una representación ya desde la época griega, un ánfora, donde Pandora, cuyo nombre significa que dispone de todos los dones, porque Zeus, para castigar a Prometeo, lo que hizo fue preparar una figura divina, o sea, femenina, a la que cada dios le dio una gracia, un don. En esta representación vemos como Atenea le está dando un collar para que efectivamente lo luzca y engalane más su figura. A la izquierda tenemos a Marte. Bien, pues Pandora luego fue ampliamente recogida y representada en la plástica en renacentista y posterior. Voy a fijarme, fundamentalmente voy a pasar unas cuantas representaciones, no muy, no me voy a detener excesivamente en ellas porque las tenemos aquí, las podemos ver con detalle. Generalmente siempre se representa, como vemos en este caso, Eva prima Pandora, es decir, como se ve incluso los propios pintores eh, identificaron a Pandora con Eva y se ve siempre con la urna, jarra, es decir, la tradición habla de una urna, pero luego se representó como una jarra, como una caja, como un cofre. Todo esto lo vamos a ir viendo. Bien, aquí tenemos una representación. Aquí tenemos otra y como vemos siempre, siempre aparece la jarra junto con la figura femenina. Aquí tenemos una representación de cómo, cuando Hermes, por mandato de Zeus, lógicamente, baja a Pandora a la Tierra. Vemos a Hermes con el caduceo y vemos a Pandora que siempre aparecerá con la caja, aunque la caja la tenía Epimeteo. Otra representación similar es la que vemos aquí, cuando están engalanándola eh, los dioses y efectivamente Pandora está recibiendo todos los dones. Eh, un ejemplo muy, muy clásico es este que tenemos aquí, también de Pandora, y siempre como se ve, una figura femenina, agraciada y con la caja. Eh, y otras veces lo que se hace, el pintor representa justamente el momento en el que Pandora abre la caja. El momento en que Pandora abre la caja y se destapan todos los males. Todos los males que se esparcen por el mundo y por tanto acompañan al hombre. La tradición griega era que, cuando Pandora vio que salían los males, inmediatamente, inmediatamente cerró la tapa, pero aunque la cerró, salieron todos excepto la esperanza, que es lo único que le queda al hombre. En, este, en esta representación y en la siguiente vemos cómo el artista ha elegido justamente ese momento de abrir la caja y empiezan a salir los males. Máralo todavía lo vemos en esta otra representación de Rackman en la que efectivamente ya salen todos los males, Pandora se queda entre sorprendida y aterrorizada e inmediatamente intentará cerrar. Otra representación, esta vez en escultura, es la que hizo el greco. Como se ve, eh, Prometeo, perdón, Epimeteo y Pandora. Epimeteo lleva en su mano, como se ve la jarra, y Pandora es una figura pues muy agracia. Eh, a continuación, eh, el mito de la creación del hombre se completaba con el mito de las edades, es decir, el hombre había vivido, había vivido una edad de oro en la que efectivamente no necesitaba de nada, esto coincide bastante con el paraíso terrenal cristiano, o en el caso griego se fue progresivamente generando, edades de plata, bronce y hierro que ya hemos visto, y esto tuvo su representación correspondiente, ¿por qué? porque no era tan contradictorio con el paraíso cristiano, no era exactamente igual, pero sí parecido. Y voy a presentar, o vamos a ver, dos representaciones de un mismo, de un mismo artista, el viejo, que precisamente en un cuadro representa lo que sería la edad de oro, aquí lo tenemos, la gente muy feliz, los árboles cargados, un, un paisaje idílico y al mismo tiempo también presenta a Adán y Eva en el paraíso y en este caso el paisaje es muy parecido al anterior pero se ve como Dios en el centro del, de la imagen, en el centro del, del cuadro habla con Adán y Eva. Después se verán las diferentes fases sucesivas de cuando Eva coge la manzana del árbol y se la ofrece a Adán, eso a la derecha, y a la izquierda cuando el ángel expulsa a Adán y Eva. Bien, los dos cuadros, el anterior y este, representan la misma idea desde la óptica griega y desde la óptica cristiana. A continuación, como castigo de la degeneración humana, los dos, las dos tradiciones hablan de un diluvio universal. Y el diluvio también podía ser perfectamente compatible tanto con la tradición griega como con la tradición hebrea. Y hubo representaciones, aquí tenemos un caso concreto de cómo suben a la montaña más alta y aquí vemos después cómo la tradición griega hablaba de que la tierra se regeneró porque dos justos se salvaron, Deucalión y Pirra, que regeneraron la raza humana, humana tirando piedras a su espalda que se convertían automáticamente en figuras humanas bien pues Esta tradición que ya hemos visto también aquí la tenemos representada como los dos van tirando piedras hacia atrás y van surgiendo figuras humanas en cambio la tradición hebrea habla de otra manera muy distinta Dios crea a Adán y aquí tenemos el ejemplo de la capilla Sistina concretamente después efectivamente Adán y Eva en el paraíso, aquí tenemos la representación efectivamente con la serpiente y luego la expulsión después tenemos aquí concretamente el diluvio con el arca de Noé, que también está en la capilla sistina y que efectivamente representa la tradición cristiana. En suma, para terminar, se puede observar hay unos elementos comunes entre la tradición bíblica y la mitología griega que es lo que aquí hemos ido viendo. No siempre se representó todo el, todos los episodios propios de la tradición griega, pero sí aquellos que efectivamente no entraban en contradicción con la tradición cristiana y por tanto que permitían la expresión de la, digamos, de la propia inspiración de los pintores y de los escritores ya renacentistas y posteriores.